Muy bien, vamos a hablar de Wilderol. Builderall es una de las plataformas en mi consideración y creo que muchos opinan igual que yo, una de las mejores plataformas para hacer marketing digital que existe hoy en día. Dentro de Builderall vas a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar. Si eres una persona que tiene una agencia de marketing digital vas a utilizar el Builderall, eh, vas a tener en Builderall todas las herramientas necesarias para poder hacer tra tu trabajo de marketing digital. Ok, y si mira vamos a ver una breve comparación para que más o menos me entiendas. Si tú te dedicas al marketing digital o eres una persona que quiere incursionar en este, en este campo, esto es más o menos lo que tienes que gastar en ciertas herramientas. En Mail Marketing hay unas plataformas que te ayudan a automatizar tus correos para que estos lleguen de forma automática hacia tus prospectos o clientes. Una plataforma de estas tiene un plan alrededor de 30 dólares mensuales. Para hacer tu página web vas a necesitar un hosting que, que cuesta alrededor de 20 dólares mensuales. Un dominio que te va a costar también 20 dólares. Bueno, 20 dólares en este caso es al año, ¿no? Plantillas que te van a costar 20 dólares también las vas a comprar por una sola vez. Plugins que te cuestan alrededor de 20 dólares mensuales. Chatbots si quieres hacer tu marketing digital, 40 dólares alrededor. Si quieres una plataforma que te ayude a hacer videos animados, eh, la membresía te cuesta también 20 dólares aproximados. Y una plataforma de diseño para que hagas tus, tu, quizás tus flyers o diapositivas o lo que tú quieras alrededor de 15 dólares. ¿Cuántas herramientas hemos mencionado acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aproximado de 185 dólares. Si restamos las que las pagamos una vez al año pongamos un promedio de 150 dólares mensuales que te vas a gastar en, en unas cuantas herramientas. ¿Cuántas? Dijimos 6, 8 en 10 herramientas Ok, en 10 herramientas Ahora, Builder, el plan más, más alto Te vale 70 dólares Pero vamos a ver qué te ofrecen por 70 dólares Ok, mira, esta es la plataforma Esta es la pantalla o el dashboard de, de Builderall. Eh, Estoy He creado una, una, una, una, un usuario de, de prueba Para que lo puedas ver Para este caso de estudio Como ves acá arriba me dice Te faltan 12 días para culminar tu, tu prueba Okay, porque eso es lo que te da Builderall Te da primero 14 días Para que tú pruebes la plataforma Y ya tienes acceso a todas Sus herramientas, mientras esos 14 días no vas a pagar absolutamente nada Pero ya puedes empezar a difundir, a propagar por todo este, Para que empieces a, hacer, a trabajar Con Builderall, ok, para que empieces A venderlo, entonces este, Estábamos hablando de qué te ofrece Builderall por, lo, por los 70 dólares Que te pide, mira, vamos a ver sus Planes, vamos a buscar Builderall Acá, vamos a entrar Basta con que busques eh, en Google la plataforma de Builderall y acá en su, en su pantalla principal vamos a encontrar los planes. ¿Qué planes te pide? O sea, ¿cuánto debes pagar tú para poder tener Builderall? Okay? Si lo consideramos en dólares, mira, tiene una cuenta que es free, que es libre, que es gratis. Okay? Pero en esta cuenta, ¿qué te ofrece? Que solamente tengas 100 suscriptores, un soporte técnico, si te lo da, y un giga de espacio en el disco. Y además te da muchas herramientas que son muy útiles. Eh, lo que no te da acá pues es el alojamiento, el dominio, ¿no? No puedes este, vincular tu dominio propio, vas a trabajar siempre con el dominio, el enlace de Builder. Siempre tu dominio va a ser algo así como está acá, ¿lo ¿ok? Tienes eh, un área de membresías, tienes este, bloggings tienes eh, un super checkout para cuando haces tus ventas y las personas quieran pagar su, sus productos. Un acelerador de páginas y bueno, varias herramientas, ¿no? El gratuito en verdad... Eh, si tú quieres dedicarte a hacer marketing de afiliados en realidad no te recomiendo el gratuito porque no, no tiene todas las herramientas necesarias a partir del de $19.90 ya tienes muchas más herramientas pero el que te hablaba es el de $70 eh, dólares o $69.90 que en realidad es el paquete premium que te da muchísimas ventajas y ya lo vas a ver en el plan de compensación también ganas mucho mucho mucho más que en los demás anteriores ok mira ¿Qué tienes? Tienes alrededor de 30 herramientas, 30 herramientas, aparte que te da para alojar 15 dominios. Imagínate que solamente le diseñes a 15 personas eh, su página web o a 14, excluyendo la tuya, a 10. Vamos a poner un ejemplo de 10. Que a 10 clientes les desarrolle su página web y tú mensualmente a esos clientes le estés cobrando un aproximado de 30 dólares por su página, por mantener su página web. Eh, solamente en esos 10 clientes tú ya tienes para pagar tu, tu plan, ¿ok? ¿Ok? Poniéndote un ejemplo, si tienes una agencia de marketing, con esto, con lo que produce tu agencia, vas a poder pagar eh, por demás esta plataforma. Ahora, ¿cómo funciona Wildroll? Estamos hablando del marketing de afiliados, ¿ok? Mira, vamos a ver por acá. La oficina virtual. Estamos conociendo Wilderall primero antes de hablarte de todo el plan de compensación y cómo puedes hacer para poder trabajar con Wilderall. Vamos a conocerlo un poco. Esta es la plataforma cuando ya estás dentro de Wilderall. Eh, en la parte de acá tienes inicio que te dice dónde vas a conocer y poder ver todas las herramientas que te ofrece Wilderall para poder trabajar todo lo que es marketing digital. ¿okay? Luego por acá donde dice aplicaciones. A ver, donde dice aplicaciones vas a encontrar... Vas a encontrar todas las herramientas Que tiene para que trabajes en Wilder, Ok, vamos a parar este video Porque nos está haciendo la demostración Ok, bueno, en aplicaciones Vas a tener todas las aplicaciones Necesarias para trabajar dentro de Wilder. En realidad, eh, a ver, te voy a mencionar Algunas conocidas, acá la de acá Es para que puedas hacer páginas web, para que diseñes Embudos de venta, páginas, lo mismo que Chita, que también es para hacer embudos de venta Tienes por acá integraciones A, a Wordpress, tienes e-commerce Para que hagas tus tiendas virtuales Tienes este para hacer webinars con Builderall, tienes para hacer tu academia online. Tienes también, a ver, por acá en constructores, eso es lo más importante. En mailing boss, que es el automatizador de, de, de mailing marketing. ¿okay? Es para que automatices tus correos. tienes En redes sociales tienes muchas herramientas que te ayudan con el tema de, del SEO, del posicionamiento, del marketing, de la, de la publicidad que vas a utilizar. Por ejemplo, tiene acá un chatbot para Messenger. Para que este chatbot atienda a tus clientes en Messenger Tiene eh, una prueba social que es para saber cómo están funcionando tus publicaciones Tiene eh, autopost que publica automáticamente en todas tus redes sociales Tienes el autorrespondedor para Instagram Mensajería automática, a celulares en SMS eh, Telegram, eh, un, una especie de chatbot para Telegram Y bueno, es lo más, lo más conocido En diseño, wow, acá tienes toda una plataforma que te ayuda a diseñar tus posts para Quizás para Facebook, para Instagram, tienes un estudio de diseño completo, tienes un estudio de diseño en 3D, tienes un estudio para diseñar videos animados, un constructor de presentaciones, tienes este para ayudarte a hacer videos de, de embudos de venta, ¿ok? En gestión de tráfico te ayuda a gestionar el tráfico, el SEO, que es el posicionamiento, ¿ok? y bueno por acá tienes otras cosas adicionales por ahí también tienes en constructores está el constructor de aplicaciones móviles ok entonces es una plataforma que por donde lo veas eh, si tú lo utilizas en el marketing digital para trabajar si quieres dedicarte a ser eh, quizás un profesional en marketing digital si quieres ser un community manager todo lo vas a poder utilizar desde esta, desde esta herramienta ok cuando quieras hacer las la, el marketing digital en sí para cualquier tipo de negocio ok ya hemos conocido entonces qué es Builderall, cómo sirve, para qué sirve. Ahora vamos a ver un poco qué es, cómo es su plan de compensación de Builderall, ¿ok? Vamos a conocerlo, vamos acá a la diapositiva para que entiendas un poco. El plan de compensación de Builderall es el siguiente. Cada vez que tú vendas eh, un, una, una, una cuenta de Builderall, vendas un sistema, un pack, por ejemplo, decirlo así, un servicio de Builderall, es decir... Yo te vendo a ti, te ofrezco mediante el link que me da Wilderol, Te voy a vender que tú compres un plan. Entonces, por mi primera venta, Wilderol me va a pagar el 100% de comisión. O sea, si vendo un pack de $70, ¿qué me voy a ganar? Pues los $70. En mi, primera, en mi primer mes, en esa venta que hago en ese instante, me van a pagar los $70. ¿okay? Luego, por sus compras recurrentes, o sea, esta persona que ya compró un pack de $70, si se mantiene... Cada, por cada mes que se mantenga pagando el pack, eh, porque es 70 dólares mensuales, a mí me pagan el 30%. O sea, 21 dólares aproximadamente, ¿no? 7 por 3, 21. 21 dólares aproximado. Pero si esta persona a la que yo le vendí y está consumiendo el servicio este, recurrentemente, le vende a otro, a un tercero, a una persona más también voy a cobrar comisiones el 30% de ese segundo nivel, ¿ok? Entonces, si lo ves como multinivel es algo así, ¿no? Que por mi primer nivel voy a cobrar 30% eh, mensual y por el segundo nivel también ten 30% mensual. Entonces, acá vas a tener un ingreso recurrente, un ingreso que siempre va a estar ingresando mientras tú mantengas a las personas, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio que justamente Builder lo tiene acá en su, en su plataforma. Mira, en la pestaña de afiliados, Vamos a hacer un ejercicio para que veas más o menos cuánto puedes ganar si tú empiezas a trabajar con Builderall. En la parte de acá tenemos una calculadora de negocio Builderall. Acá están los tres planes, el Marketer, el Essential y el Premium. ¿okay? Vamos a hacer una prueba con Premium, con la cuenta de $70. ¿Cuánto tú puedes ganar? Acá es necesario que te hagas una pregunta. Si tú te dedicas a este negocio, imaginemos que hagas dos ventas mensuales, ¿ya? Entonces, en un año, ¿cuántas habrás hecho? 24, ¿sí? 24 ventas. 24 ventas de este pack. Ahora, en ese mismo año, ¿cuántos afiliados puedes traerte? Igual, 24, que esas 24 personas se conviertan en afiliados. Supongamos que de acá vendes a 40 personas en un mes, pero de esas 40, 24 se convierten en tus afiliados, personas que van a seguir y van a seguir y van a seguir constantemente. Y estos 24, imaginemos que también hacen eh, un poco menos, vamos a poner por ahí que se hacen 500, 15 ventas cada uno al, al mes, Mira lo que tú vas a estar, eh, 15 ventas al mes, no, 15 ventas en un año. Mira lo que tú vas a estar cobrando mensualmente tus pagos recurrentes por esa cantidad de ventas su ingreso recurrente estimado después de un año de construir su negocio sería de $8,388. Yo creo que sí valdría la pena mucho tomarse el tiempo de construir un negocio con Builderall para tener este ingreso recurrente eh, después de haberlo, de haberlo construido. 40 ventas es hacerse aproximadamente 2 a 3 ventas, 3 ventas este, no, vamos a poner un 3 ventas serían 36 para no exagerar 36 ventas mensuales. Acá ¿Cuántos afiliados puedes traer en un año? Pues 24, de esas 36 se te quedaron 24 que van a seguir siendo recurrentes Y esos 24 imaginando que hagan 15 ventas cada uno también durante un año O sea una venta mensual aproximada ¿no? Y tú estés generando 8,304 dólares mensuales Es un negocio que eh, verdad, verdaderamente te está pagando muy muy bien Y acá vamos a cuál era la ventaja de los planes que tú contratabas ¿Ok? Mira si tú contratas un plan de $19.90, lo único que vas a cobrar es de las personas que se afilien con este mismo plan que tú. O sea, vas a cobrar el 100% de los $19.90. Pero por ahí ponte que afiles a alguien, tú tienes el pack, el pack de $19.90. Y afiliaste a alguien y ese alguien dijo, no, yo quiero el plan de $69.90, pues tú no vas a cobrar el de él, porque estás acá y solamente puedes cobrar del plan donde estás o anteriores. Si estás en el plan de $29.90, vas a cobrar las comisiones de ellos, los que compran el mismo plan que tú y los que compran el de $19.90. Si estás en el de $49.90, cobras por los dos anteriores y si estás en $69.90, cobras por todos, ¿ok? Por los de $69.90 atrás. Entonces, si lo ves así, te conviene muchísimo más el de 69.90 ya que vas a poder cobrar de todas las comisiones y además has visto que con 69.90, con pocas ventas, puedes generarte un ingreso recurrente o residual bastante bueno, ¿ok? Entonces, eso es el plan de compensación de, de Wilder. Además, tienen un, un premio que se llama el bono auto, lo llaman así, este bono que te paga. Por cada 100 afiliados que logres alcanzar, Builderal te adiciona tu pago 500 dólares. Si tienes 200 afiliados, te adicionan 500 dólares más, o sea, ya tendrías 1000 dólares. Entonces, ese es su bono auto. Ahora, con respecto a Builderal, me dirás, ¿no? Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo vendo Builderal? ¿Cómo voy a promocionarlo? No lo conozco. Pues mira, Builderal te da todas las herramientas para que tú puedas conocer su plataforma. ¿Y dónde? Acá en entrenamiento. En entrenamiento te va a enseñar, eh, aparte de lo que puedas aprender sobre Wilder, él te va a enseñar mucho más otras cosas adicionales. Mira, su, su entrenamiento tiene tres niveles, el básico, el intermedio y el avanzado. En el básico tienes uf, un montón de información, sobre todo en el básico está... Eh, manejo de sus propias herramientas, ¿ok? esta eh, chita que es un constructor, eh, cómo construir un sitio web, construir embudos simples de venta, construir embudo un embudo mágico que es un tipo de embudo que se le llama para atraer clientes a cualquier tipo de negocio, una página de Facebook te enseña cómo crear una página en Facebook, ok, YouTube, Instagram, mira, si entras acá a YouTube, ¿qué te enseña? Crear un canal de YouTube, este, creando tu cuenta en Google y el canal de YouTube, configurando tu canal de YouTube, te enseña todo si eres una persona que no conoce mucho de esta plataforma. Ok, en avanzado, en intermedio, ya tienes otro manejo de chatbots, eh, sistema de afiliados, convi conviértete en un marketer. Eh, con todo lo que aprendas acá te va a enseñar todo sobre el posicionamiento seo cómo te puedes convertir en un marketer cómo puedes aprender el marketing digital te va a dar una capacitación mira tan solo en estos cursos vas a gastar muchísimo más de 70 dólares te lo digo porque yo he llevado muchos cursos de marketing digital y he gastado cientos y cientos de dólares en cursos que no abarcan ni la mitad de lo que te enseña acá este marketing lo que te enseña Wilder. entonces solamente los cursos ya están más que pagados con 70 dólares de verdad entonces tienes acá mira cómo puedes usar una página de puente tráfico orgánico en twitter en instagram eh, necesitas una página de ventas te enseñan cómo lo puedes crear y todo lo demás no en avanzado pues mucho más todavía te enseñan mailing boss el flujo de trabajo cómo se automatizan los correos cómo se hacen embudos de ventas en un lienzo en blanco te enseñan e-commerce cómo crear tu cuenta digital tu negocio este online y bueno, cómo hacer correos de propaganda todo eso te lo enseñan, es un curso totalmente completo, por ahí te enseñan también a hacer un embudo de ventas para vender al mismo builder ok, entonces en verdad que es muy muy completo, ahora la dificultad que quizás te puedas encontrar acá es que los videos están hechos en inglés, pero pero tienes al pie del video tienes para traducirlo mira, para ponerle este subtítulo Muchas está en inglés, ¿ok? Pero tienes acá para poderlos traducir. Lo ves, tienes para poderlos traducir. Tienes acá te sale el subtítulo en inglés, pero si me voy a configuración. Eh, subtítulos, eh, traducir automático, puedo elegir el, el idioma en el que quiero que me aparezcan los subtítulos. En verdad que cuando uno quiere aprender no encuentra barreras, no encuentra es, obstáculos que te, lo, que te lo impidan. Y acá tienes eh, la traducción de, los, de todas las capacitaciones en, en español. En verdad los mejores cursos de marketing digital están en inglés, no están en español. Eso sí te lo puedo asegurar. Los mejores cursos de marketing digital están en inglés. Entonces acá vas a encontrar los mejores cursos de marketing digital. Sin decir más, que Wilderol tiene también un canal de YouTube eh, para Latinoamérica que está en español que también te puede ayudar muchísimo, otra cosa que te da Wilderol es eh, la, las herramientas para que tú puedas este, trabajar, para que tú puedas hacer publicidad mira, si entras a la pestaña de afiliados, acá tienes una serie de herramientas como vimos la calculadora para ver cuánto vas a ganar eh, tienes por acá, mira material promocional, material promocional ¿Qué es lo que voy a encontrar ahí en material promocional vas a encontrar este... Acá, por ejemplo, está tu link. Este es el link que tú le vas a dar a otra persona para que se afilie, ¿ok? Mira, si tú le das este link a otra persona y esa persona entra con este link a su busca con este link entra a la plataforma de Wilder y se afilia ya es un afiliado tuyo, a través de ese link ves entra a la plataforma, se registra a hacer su prueba gratuita, ya es un afiliado tuyo eso es, eso es lo que vas a lograr con estos links, tienes tres acá uno que dice para página de gracias bueno tienes acá para la website gracias Wilder el Business, son tres publicidades pero en fin son para Wilder, Entonces, todos los links que ves acá son para Wilder ¿Okay? este es tu enlace de afiliado es el enlace que vas a utilizar para promover y para que otras personas se den de alta utilizando tu link o tu usuario, ok. Listo, qué más puedes encontrar acá en, en herramientas. A ver, vamos a ver qué más hay. Comienza viendo el video tutorial con conecta tu dominio, ok. Muy bien, seguimos explorando mm, español. Filtra el embudo que desea promocionar, Brasil, Europa, muy bien. Por Seguimos por acá. ¿Qué más tenemos por acá? Material de divulgación. Esto es lo que, lo que te quería mostrar. En material de divulgación, ¿qué es lo que vas a encontrar? Mira, es excelente. Eh, primero el logo de Builderall, que sí lo puedes utilizar si lo deseas, pero eso sí. Ya te voy a hablar luego de las condiciones que te pone Builderall, que no puedes hacer. ¿Okay? Vas a encontrar acá el código de los colores. Si eres una persona que sabe un poco de HTML, vas a entender un poco qué son estos códigos. Pero si no lo sabes, no te quiero marear. Eh, la tipografía que puedes utilizar tiene una fu varias fuentes acá que las puedes descargar Tienes acá imágenes, normalmente para nosotros hacer publicidad en Facebook o hacer videos o lo que sea Debemos comprar imágenes, creo que los que manejan internet saben que no podemos utilizar imágenes que no nos pertenezcan Que no hayamos comprado un banco de fotos Y las fotos normalmente te cuestan un dólar por ahí cada imagen En Builderall tienes un banco de fotos bastante amplio que tú puedes utilizar para hacer tu publicidad Tienes este Facebook cover, o sea, eh, diseños ya de post para, para Facebook para que los puedas utilizar. Quizás hagas tu, pla, tu, tu fanpage, ya tienes acá lo, las, los, los diseños ya hechos para que tú simplemente los utilices, los puedes descargar. También tienes acá eh, para que hagas tu, tu portada de, de YouTube, de tu canal de YouTube. Ya los diseños hechos con el, con el nombre de Wilder y todo lo demás Que lo puedes descargar, tienes powerpoints para que puedas quizás hacer una presentación Y expliques de qué se trata Wilder y todo lo demás Tienes acá para que hagas un diseño, una tarjeta de wildrock para que cambies acá simplemente tus datos. También hay acá eh, eh, Facebook e Instagram posts ya hechos para que tú puedas utilizarlos como publicidad. Tienes flyers, tienes este, más imágenes y, y bueno, muchas cosas más. ¿no? El material de divulgación que tienes acá bastante amplio para que puedas utilizarlo. Y eso es eh, en realidad lo que te quería mostrar sobre esta, este apartado. Bien, eh, ¿qué más tenemos acá? Material de divulgación, código ético, ajustes, rangos eh, Estas son las personas Si entras acá vas a encontrar las personas Ya que tienen los rangos más altos en la compañía En Wilderall. Eh, él es el rango más alto, james eh, O oh, bueno, no, me estoy equivocando Es Alex Friedman Por ahí sigue Chatban No los conozco en realidad, no sé quiénes son Pero son personas que tienen un rango alto Y ya tienen, deben ser las personas más antiguas no lo sé, pero acá los puedes encontrar que acá Wilder cuenta los rangos de acuerdo a los puntos que vas acumulando. Ese es un, un criterio ya que puedes averiguar después, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, aparecen, mira, los mejores afiliados hoy en día. Todas estas personas son uno de los mejores afiliados que tiene Wilder ahora. Perfecto. Entonces, ¿qué más qué más me falta avisarte acá? El árbol de leads, donde vas a poder, cuando ya tengas tus afiliados, vas a poder verlos. Quienes están activos, inactivos, en prueba, reto y todo lo demás, ¿Ok? Listo. Eh, tus ganancias cuando ya empieces a tener ganancias y listo. Entonces, Builderal también, cuando ya tienes tus ganancias, te permite luego retirar este dinero, eh, este dinero que tienes acumulado mediante una cuenta. Eh, no estoy segura, creo que ahora ya no es con PayPal, pero eso te lo puedo dar ese alcance después o lo puedes investigar tú también. Pero es tan simple como pedir que tu dinero se reembolse ya a tu... A tu cuenta ok creo que puedes cobrar cinco días después de que las personas han hecho el pago para su afiliación listo entonces eso es builderal ya conoces el plan de pago ya conoces cuáles son sus medios hay condiciones para que tú puedas hacer builderal por ejemplo eh, si tú empiezas a hacer a hacer promoción con esta plataforma y para empezar a ganar cierto tiene ciertas condiciones como por ejemplo que si tú haces una página web y con el nombre de Wilderoll eh, no puedes utilizar el nombre de Wilderoll y, de y decir que es la página oficial de Wilderoll, debes aclarar que esta página no pertenece a la... y para eso te dan este texto que ves acá que debes colocar en tu página que dice bienvenido, este es el sitio web de un afiliado de Wilderoll este no es un sitio web oficial de Wilderoll y Wilderoll no, no se hace responsable del contenido ni las ofertas de este sitio, ¿okay? con eso Wilderoll se libera de responsabilidades pero es una de las condiciones que te pone cuando tú empieces a publicitar su servicio. Listo. Entonces ya hemos conocido Wilder. Hay muchas otras más condiciones que las vas a tener que leer acá en el código ético donde te especifican todo lo que puedes y lo que no puedes hacer en, para hacer este, este negocio ok, no es muy complicado otro punto importante que te quiero mencionar es esto de acá sobre los cookies eh, Wilderland trabaja con cookies esto qué quiere decir, que si por ejemplo yo abrí un link tuyo en mi, en mi PC entré y empecé a ver y mientras no haya otra persona que me pasó otro link, 60 días tengo para hacer la compra, si dentro de los 60 días posteriores hago la compra igual esa, ese dinero va a ir reconocido tu cuenta porque fuiste tú el que me pasó la información ok, esto te voy a, te voy a explicar lo de los cookies un poco más cuando entremos a ver eh, marketing de afiliados con otras plataformas, pero bien esto fue lo que te quise hablar de Builderall, espero que me hayas entendido, que me hayas comprendido cuál es el plan de pago y cómo trabajas con Builderall y en realidad es una muy buena oportunidad ok igual te voy a dejar mi enlace de afiliado al pie de este vídeo en la descripción para que puedas eh, si gustas afiliarte en los 14 días de prueba y puedas empezar a probar esta plataforma muy bien ya nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver otro tipo de plataformas de afiliados